Recorriendo los avances de, de la obra de, del Hospital Modular, del nuevo hospital que, que estamos construyendo aquí en Villa Tesey, en Urlingham, reitero, un hospital que, que va a tener 52 camas de internación, 28 camas de terapia intensiva, 1200 metros cuadrados de, de construcción. El hospital es un complemento del actual Hospital Papa Francisco, ¿no? Que, bueno, que tiene claramente ¿no? como sentido atender esta, esta situación de pandemia que, que estamos viendo, ¿no? que es el coronavirus. ¿no? Así que el distrito, a partir de la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo acompañándonos el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el secretario de Obras Públicas Martín Gil, recorriendo las obras. El distrito está, está en condiciones de trabajar para, para que los vecinas y los vecinos puedan ser atendidos como corresponde. ¿no? Tenemos un, un comité de emergencia que va evaluando diariamente la situación, no es muy dinámico, pero bueno, estamos, estamos al frente, estamos conduciendo esto que, que tiene que ver con que los chicos puedan seguir teniendo el sistema alimentario escolar en su casa, con que bueno, haya un sistema de, de control de, de la policía de la provincia de Buenos Aires, de las fuerzas federales de seguridad, del personal de seguridad de, del municipio, ¿no? un control que sea muy estricto, inflexible en función del cumplimiento de... De, de la cuarentena y, y, bueno, y todos los efectores de salud que tienen que ver, entre otras cosas, con este hospital. ¿no? Este hospital va a tener, va a tener eh, en las 28 camas de, de, terapia, de terapia intensiva, 28 respiradores, más tres más respiradores que tiene, que tiene el hospital Papa Francisco y seis respiradores más que tiene el hospital San Bernardino. Así que estamos en condiciones de decirle a las vecinas y vecinos que se queden en las casas. Eh, hay que permanecer en casa, el cumplimiento de la cuarentena quiere, tiene que ser más que importante, la, la única vacuna contra el coronavirus hoy somos nosotros mismos quedándonos en nuestras casas, así que insisto que más allá de las decisiones que toma el gobierno municipal, acompañando al gobierno provincial y al, y al gobierno nacional, tenemos que quedarnos y tienen que quedarse en, en, en, en sus casas ¿no? para, para cuidarse y para que esto pase pronto.